Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy tenemos un replay que hemos jugado aquí con los señores, eh, tanto Kuche como el querido Jartank Y ahí se va el señorito Kuche con su EBR-105, se va para el lado de abajo, podríamos decirlo así, ¿no? Esperen eh, que no haya el sonido? Bueno, y ya vemos ahí al Leopard 1 Que justamente así es como No estaría Digamos, no sería la mejor forma Con el Leopard ya en primera línea Exponiéndose tal vez un tanto Demasiado, sabiendo que hay EBRs Si bien el Leopard, mira, fíjate que está Totalmente expuesto, si yo tuviera acá al lado Por ejemplo, un STRB O mismo un cazatanque Que pegue fuerte, un 268, ya le hubiese metido Una tremenda bomba y hubiese Sufrido muchísimo lo que es Ese disparo Ahí aparece un IS-7, también por arriba el IS-7, otro que no va a jugar de la mejor forma, tal vez, lo que es esta replay. Obviamente, me una vez, ¿ves? Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hacen un disparo desde un seto, desde un arbusto, fíjense que el IS-7 me tiró un ciego. Yo automáticamente me retiré hacia una posición más segura y, y, y no me hizo nada. Ahí están tirando de vuelta, que me podría haber comido el segundo tiro ya, si me hubiese quedado en el mismo lugar, ¿bien? bien entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Total tenemos un EBR adelante que está spoteando, que nos está dando luz. Y en base a eso nosotros nos vamos a ir manejando. Así que hay que tener un poco de, un poco de paciencia a veces. El Leopard es un vehículo muy versátil que se puede jugar eh, tranquilamente en una segunda barra tercera línea. No te digo que se juega atrás de las artillerías. Fíjate cómo me spotean. Ahí va. Perfecto, debe ser el ligerito que anda por ahí. O el mismo EBR quiero decir. Y s 7 hay que tener mucho cuidado porque estamos espoteados Puede ser que alguno de enfrente esté eh, detectándonos Pero fíjate que el daño que pega el, el Leopard por, por disparo es excelente Es muy bueno La velocidad del proyectil también es excelente Fíjense que tenemos una velocidad de proyectil con APCR de 1613 Es una locura y estamos pegando unos eh, 420 bien, eh, De daño promedio 278 con la munición estándar con un poquito menos de velocidad proyectil, pero es excelente. Este es el top tier, digamos el tier 10 de la línea Leopard, eh, que es la verdad que es muy muy buena. Yo hiper recontra la recomiendo. Y fíjense que sin hacer mucho esfuerzo, sin hacer prácticamente nada, hemos llevado ya unos 2100 de daño. bien Ahí no tenemos a Kuche que está espoteando con su EBR 105 por delante, está llevándose su daño asistido. Ahí está el IS-7, todavía fíjense que del equipo enemigo quedan muchos todavía por eh, spotear, no sé dónde está el 268, eh, bueno, la bachata está de aquel lado, del lado de A5, yartan está dando pelea de aquel lado también, eh, en la zona de pesados, de ultra pesados con su 705A, un tanque, mira, ahí está, ahí tenemos al 268, si nos hubiésemos lanzado a buscar a ese IS-7, ese 268 nos hubiese metido si hubiese cargado explosiva, por ejemplo, y nos hubiese dado en la cola de nuestro tanque, tranquilamente nos podría haber hecho unos 900 o incluso hasta un poco más de daño también. Hasta 1000 de daño casi seguro con explosiva. Eso sin contar si te prende fuego y demás, ¿no? Porque la verdad es que es un problema. ¿Qué eh, ¿Qué más? Fíjense que hay que ser un poco precavidos. Todavía quedan algunos tanques de aquel lado. La parte de la zona de pesados se está peleando, está complicado. Allá eh, el EBR, está, nuestro EBR cuche está espoteando por allá. el eh, Tank sigue dando pelea de aquel lado en la zona de, de, de, de los pesados. Ahí el EBR Sky eh, se asoma, lo detecta al 268, pero no creo que tenga muchas chances de sobrevivir. Y ahí yo decido... Pido perdón porque no se escucha el sonido del... El sonido del motor del vehículo. No sé por qué, la verdad es tipo un, un fallo. Se escuchan los efectos, pero no el sonido del vehículo. Bueno, ahí lo tenemos al 17. Nos tomamos el tiempo tranquilos. 4.35. Nos retiramos. Total, tenemos. Fíjense una cosita, un detalle. Yo no, no me voy por arriba para que no me pegue si hay algún cazatanque de aquel lado. Por si se quiere asomar el 268 para, para este lado y apuntar acá. Entonces tengo cobertura de acá. De todo este lado, salvo allá arriba, pero allá arriba está el, el ligero LBR que estaba más o menos dando luz por aquel lado. Si hubiese algo, eh, lo hubiésemos detectado. En realidad, él, ahí, una vez que el E100 se come el tiro del IS-7. El E100 mal colocado, de costado, fíjense cómo está, de lateral, sobre, digamos, enfrente del S7. Esto nunca lo deben hacer, chicos, les conviene siempre ponerse de, de manera frontal a los vehículos enemigos, y más con un pesado de esas características. Si, es más, incluso le digo, con el E100, en posición de diamante, así incluso como está ahora, él contra el S7, posiblemente lo hubiese rebotado. Iba posiblemente porque en este juego el RNG no, no, no nos asegura nada, ¿bien? Llevamos 2700 de daño, de daño hecho. Eh, vamos a hacer un poquito de algo más en la partida, seguramente. Después voy a estar subiéndoles, o si quieren vamos a hacer un análisis de la rama, de, de, de, más en profundidad del vehículo. Fíjense que ahí lo detectamos al 268. Nosotros tenemos penetración suficiente con la PCR para entrarle al 268 donde quisiéramos. Ahí nos pegamos abajo por si desea eh, bajar. Quiero ver si le puedo pegar un poquito más. Escuchen, me estaba diciendo que... Porque estamos conectados por Discord. Me estaba diciendo que si lo podía ayudar con el bachat que lo estaba por matar. Ahí no fallo. Le saco al, al bachat encima. Pero lo termina matando el Centurion Action X. Que anda por ahí arriba también. Que se llama Chuches. parecida a Cuche. <ríe> le, están, le están robando el nick. Eh, así que nada. Pero nos divertimos mucho en esta partida. Eh, bueno, acá yo quería ver si por casualidad se asomaba alguno de los pesados que queda por ahí, pero dudo, dudo mucho. Porque al no espotearse nada abajo en D4, mmm, muy raro sería que alguno se asome para pegar abajo porque no, no, no, no tendría ningún tipo de sentido. Bueno, eh, vamos asomándonos directamente entonces un poquito más ya para la zona alta, donde ya no queda mucho. Queda el 268 y el Centurion X. Fíjense, lo que le cuesta subir un Le falta a veces en las subidas un poquito de, de potencia de motor... Um, pero pero bueno, nada, la verdad que igualmente tiene una movilidad bastante bastante aceptable... Como todos los alemanes, fíjense que no es el más rápido del mundo... Pero tampoco es lo más lento del universo, ¿bien? O sea, está, está, bastante, está bastante aceptable, está, está muy bien, la verdad, está, está bien... No, no, no, no nos podemos quejar, tiene muchísimas virtudes este tanque... Como para que me queje de, de, de, de algo, o sea, no, no tiene sentido... Eh, fíjense que, como les decía, no, no, no hicimos gran cosa en la partida, sin embargo, fuimos aprovechando los momentos. Porque este vehículo es eso, es un aprovechador de, de, de momentos, ¿ves? Justo le tiro, no sé cómo reboté ese tiro, fue casualidad, eso fue RNG puro. A ver, déjenme ver si veo dónde me dio. Mira, eh, fue acá. Fue justo en el mantelete, por eso. Eh, tuve suerte, la verdad que tuve suerte porque a este vehículo le entra absolutamente todo. O sea, no tenés casi chance de que te, te rebote nada me, me hace munición A él le hubiese convenido Eso, chocarme de frente eh, Porque, nada Ahí va eh, La grile la grille lo, lo, lo saca de encima Ahí queda el 268 Que me estaba apuntando Mirá Mirá cómo lo tenía, me estaba apuntando a mí, estaba enojado conmigo el 268 porque le había pegado un par de tiros. Pero bueno, 4.426 de daño, 141 de asistido, lo que hace un total más o menos de 4.600 de daño combinado. Lo que no está mal, 390 de rebote, dos kills y encima hemos jugado en pelotón y nos hemos divertido con amigos, que eso es lo más importante. Eh, así que bueno, nada, si quieren chicos déjenme en los comentarios y vemos la próxima vez si quieren que hagamos algún tipo de... Mmm, de análisis de lo que tiene que ver con este Leopard o con la línea en general o como ustedes quieran eh, no, no hay ningún tipo de problema. Muchísimas gracias cuídense, que tengan un hermoso fin de semana lo que queda por lo menos de él y nos vemos en el próximo video. Chau chau.